Bueno, estamos aquí en la Sociedad de Jubilados y Pensionistas de Juan Lacase para realizar el sorteo de este mes, 10 bolsas de, de comestibles que corresponden al, al mes de mayo, bueno, estamos con el presidente por aquí, buen día. Buen día. Bueno, ¿Cómo este... vino la participación este mes? Bien, bien, este, mucha gente como siempre, y este, queríamos anunciar que ahora en el próximo mes, este, aparte del sorteo, el 19 es el Día del Abuelo, y vamos, estamos este, planificando hacer alguna algo este, que vamos a informarlo por el medio tuyo. Por, bueno, este, vamos a conocer más detalles en, en unos días entonces, pero algún festejo va a haber. Sí, va a haber, entonces, sí. Muy bien, bueno, confirmado eso entonces, tenemos por aquí la, las canastas, vamos a mostrar un poquito qué es lo que traen, siempre son comestibles, sí, de, comestibles buena, sí. de primera necesidad, ah, hierba, sí. pulpa de tomate, harina, polenta, fideos, aceite, bueno... Eh, ...que se conforman en 10 bolsas, eh, tenemos la urna por ahí también... ...que vamos sí, a ir preparando ya, como siempre participan del sorteo... ...todos los socios que durante el mes recortan el, el cupón del, del librillo... ...y lo llenan con sus datos y los vienen a, a depositar en la urna... ...aquí en la sede de La Valleja 214, o también quienes participan de forma online... A través de la página web de Música en el Aire, aire.net Que ponen los datos, ahí también y de esa forma participo Bueno, bueno vamos a arrancamos, compañeros. a sacar los 10 cupones Vamos a arrancar ahí con el nasif a ver Miriam Abella Bueno, Miriam Abella Terminación de cédula 236-4. 236-4. Felicitaciones, se va la primera bolsa. Bueno, Adolfo Moyano va a sacar el segundo. Walter Rod. Walter Rod. Walter Rod. Terminación 649-6. Bueno, muy bien. Felicitaciones a Walter también. Le vamos a informarle también que a ver. Este, después a la gente que sale sorteada se le avisa por teléfono este, para que vengan a retirar el premio. Digo por si algún nombre no sale claro, claro. Este, al estar el número de teléfono y cédula y sí. que traigan cédula para retirar. Exactamente. Para retirar tienen que venir con la cédula. El presidente saca el próximo. Ivonne Ayala, la cédula termina en 901-0. Bueno, Ivonne Ayala, 901-0, felicitaciones también. Vamos por la cuarta. Miriam Rodríguez Fernández, y la cédula termina en 541-7. Muy bien, Miriam... Rodríguez, 541-7. Se llegó la cuarta y vamos por la quinta. Robert Collazo. Eh, la cédula termina en 413-9. Bueno, Robert Collazo, 413-9. Felicitaciones también. Ahí vamos con Adriana Batista que va a sacar un número también. Se suma el sorteo. Nelsa López eh, 829-6 Nelsa López 829-6 Muy bien, vamos con este serial séptimo Séptimo premio eh, No se entiende bien si dice Liria o algo así Liria, Villalba Liria Villalba Liria Villalba 932-1 Si ¿Sí la conoces 9.32, 1. Felicitaciones a ah. Liria. Entonces, y vamos con el número 8. Número 8, a quien le toca la suerte. Recuerden que tienen que venir con cédula a retirar el premio. De todos modos, los van a llamar de Sojupén. Hugo Maldonado. Eh, cédula termina en 8.39, 3. Hugo Maldonado. Muy bien, Hugo Maldonado, 839-3, felicitaciones. No sé si de sí. terminar con los dos últimos. El compañero va a hablar algo de la vereda nueva que... Hay una novedad que notamos a la entrada, nueva vereda. ¿Qué pasó ahí en la vereda? Eh, teníamos una vereda que no reunía las condiciones necesarias de seguridad para el tránsito de las personas de alguna edad que nos visitan. Entonces, de accesibilidad. De... Exacto. Entonces hicimos toda una vereda nueva agregándole una rampa, no la rampa que ya teníamos acá adentro, sino en el cordón de la vereda para que sea fácil eh, para que cualquier persona que venga con silla de ruedas o con dificultades en su andar pueda este, acceder con más facilidad. Además de mejorar todo el aspecto de edilicio del. del de la institución y estético que quedó muy lindo también sí, sí, sí realmente sí, realmente quedó muy lindo muy no, estamos muy contentos con eso bueno, felicitaciones por eso entonces y vamos con el número 10 9 ¿Nueve? 9. 9 entonces, me adelanté vamos con el número 9 peti urrilla, urrilla 531-0 peti urrilla 531-0 es la número 9 y vamos con el décimo premio, ahí en la voz de la niña cantora. Miriana Bella. Eh, 23, eh, 236-4. Eh, ya no, un poquito, eh, no sé tiene? si, es la misma, pero si no, ¿Eh? ¿Salió dos veces? ¿Pu puso, ah, más ¿Puso más de un sorteo? ¿Puso más de un cupón? vamos a aclarar. A ver, a ver qué pasa. ¿Puso es, más de un cupón? Es un, es un cupón por socio. Lo que también puede haber pasado De que otra vez Lo tienen que tener en cuenta Que si hay en la familia más de un socio Tienen que poner el nombre de los distintos socios Ajá. Porque es uno por socio Puede ser que haya puesto el nombre de ella Y de otra persona con Pero su mismo el, nombre ahí, sí. Bueno Pero como eh, no lo sabemos, Así que ese no vale porque no, ya había no, Participado no. ya. Te, es un cupón por persona Muy bien, hecha la aclaración por el presidente Vamos con él José Luis Torres eh, 592 7 José Luis Torres 592 7 Felicitaciones a José Luis Repasamos los ganadores entonces Ahí uno por uno Robert Collazo Miriam Rodríguez Yvon Ayala Walter Roth José Luis Torres Petty Urriza Hugo Maldonado Liria Villalba y Nelsa López. Muy bien. Bueno, felicitaciones a todos entonces. Y tienen que pasar a retirar por acá por, por Sojupén. Próximo sorteo, ¿ya hay fecha? 29. 29 de junio. 29, exacto. Que eso va a sortear eh, lo, lo mismo. decirte que aquí había quedado al costado el de Miriana Bella, que había salido dos veces también. También, perfecto.